esto un nuevo video, traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar cómo crear unos pantalones en este caso eh, para la workshop de un túnel he aprendido eh, estos últimos días y quería enseñaros cómo, cómo hacerlos cómo realizarlos por si alguno de vosotros queréis queréis aprender a crear alguno de estos objetos, pues hacer pantalones, puedes hacer camisetas, podéis hacer ves podéis hacer lo que queráis todo, todo es ropa, yo por ahora lo único que sé es hacer ropa, intentaré aprender a hacer armas, vehículos y cosas demás pero por ahora estoy concentrado en lo que es la ropa bueno yo he creado aquí uno ya eh, que es este, que fue el primero que hice lo he hecho esta mañana, y ahora estoy haciendo los pantalones, vale? Eh, para ello necesitáis el Unity, ¿vale? Os podéis descargar la versión eh, de prueba. O podéis descargar Pirata por internet, que seguro que hay alguna forma de que, de que lo podéis descargar. Así que bueno, vosotros le daréis a, a New, ¿vale? Le dais a crear nuevo y le ponéis aquí el nombre. Y le dais a crear proyecto. Yo ya lo tengo aquí. Así que me voy a meter en él. Vale ya cuando estamos aquí, vamos a irnos a files, le damos a open Steam y nos vamos a ir a donde tengamos eh, el unturnet, vale. Le damos aquí a archivos de programa, eh, steam, nos vamos a steam apps, common, unturnet, nos vamos a bundles luego nos tenemos que ir a eh, sources, examples, vale y aquí nos van a salir todos los ejemplos. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer unos pantalones, ¿vale? Aquí estoy viendo pues bicicleta, generadores, bueno, de todo, ¿no? Nada, armas, pero nosotros queremos los pantalones que están aquí, ¿vale? Entonces le damos aquí, le damos a abrir, ¿vale? Y le damos a importar. Muy bien. Después de esto tendríamos estas cositas de aquí, nos vamos aquí a item, pants y nos saldría los jeans works, vale eh, este sería el pantalón, nosotros lo que vamos a hacer es editarlo, por lo tanto nos vamos a venir, yo en mi casa me vengo al gym y lo vamos a arrastrar vale, para editarlo vale, aquí estáis viendo el gym nosotros lo que tenemos que hacer ahora es Editar el pantalón como lo queramos hacer Lo voy a hacer de alguna forma así Que yo vea Que puede quedar bien Yo estaba haciendo pues <coughs> La ropa de mi clan ¿Vale? <coughs> estaba haciendo como Como si fuera Una skin para, para mi clan ¿No? Entonces vamos a poner esto así ¿Vale? Vamos a, a editarlo, lo voy a hacer así como rápido No, así tampoco ¿Vale? Eh, vamos a poner eh, esto y vamos a poner el negro y vamos a remarcar los bolsillos por ejemplo vale esto para que pues cuando estemos jugando que se vea así vale ese es el objetivo ya aquí a partir, a partir de aquí vosotros podéis Poner lo que queráis, dibujito que queráis, si queréis, podéis poner una imagen o lo que veáis vosotros, pero bueno, ya sabéis que siempre tiene que ser así como un píxel, ¿no? Es muy, mucho zoom el que tiene. Vale, entonces esto aquí y vamos a poner esto así, ¿vale? Tiene más pulso aquí que la más Pero vamos eh, Ahí Yo recomiendo el Gimp Bueno, yo es que siempre he sido de De usar el Gimp para, para lo que sea Pero bueno, eso ya A vuestro gusto Usáis el que queráis Y ya está Esto aquí No quiero complicarlo mucho Pero bueno Tampoco quiero que sea una mierda Así que De hecho Es que si le doy aquí se va a pintar todo ¿no? Ah bueno, mira No todo Vale Y aquí vamos a poner este color Creo que era el que teníamos Vale Bien eh, Luego esto lo vamos a poner Negro Vale Y luego este color Es este Vale, lo ponemos así esto serían los, los pantalones del, del clan. Vamos a poner aquí. Eh, en esta zona vamos a poner... Mm, mm, mm, mm, vamos a poner LC. Con letras aquí, así. Vamos a poner así. Eh, Después hacer el dibujito que queráis. Yo aquí mismo. Voy a poner L vale, vamos a volver para atrás me pasa lc vale ahí y ahí vale, lc y vamos a pintar eso de dentro de color del color este gris. vale muy bien pues ahora lo que tenemos que hacer es sobreescribir pants, ¿vale? Lo sobreescribimos y cerramos. Descarta cambio. Bien. Vale, ahora vamos a irnos a la carpeta un turno después de haber hecho nuestros pantalones. Y nos vamos a ir a donde dice bundles, ¿vale? Donde estábamos antes. Y esta vez vamos a irnos a sources y vamos a irnos a TOOLS vale? y aquí hay una cosa que se llama eh, BUNDLE TOOLS vale? pues esto de aquí lo tenemos que arrastrar aquí vale? muy bien después de esto ya viene lo que es exportarlo vale? vamos a irnos aquí arriba donde pone Windows y le das a BUNDLE TOOLS das aquí y nos vamos a ir a donde pone Pants, ¿vale? Le vamos a dar a grab. Y luego nos vamos a ir a donde pone eh, Assets y vamos a seleccionar con la letra en plan. Pulsar eh, la tecla control, ¿vale? Seleccionamos Games y manteniendo la tecla control resources. ¿Vale? Y le damos a Bundle Jeans Work, ¿vale? le damos aquí y se nos crearía esto, lo dejáis donde queráis, yo lo voy a dejar eh, pues en, en yo no sé, en documentos vale, y tengo un montón un montón de cosas como podéis ver y vamos a poner aquí eh, vamos a poner lc pantas vale vamos a guardar y ahí esperamos a que a que se exporte. Muy bien. Ya cuando tengáis la, la, el archivo, ¿vale? Os quedará algo así, ¿vale? Que estos serán los pantalones. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es meterlos en el juego, ¿vale? Vamos a ir a la carpeta de antes, que os he dicho. Vamos a ponernos esto por aquí, ¿vale? Eh, y bueno, vamos a irnos a bundles y nos vamos a ir a ítems, ¿vale? Y en este caso como tenemos unos pantalones Nos vamos a ir a donde pone Pants Que está aquí, vale Y aquí estáis viendo eh, Los diferentes pantalones Yo recomiendo coger Este, vale, el de Qualition Button, el de Qualition todo Vale, siempre que vayáis a hacer algo Qualition no sé qué Vale, le das aquí a pegar Y le cambias el nombre al mismo Nombre que tenéis el objeto, en mi caso, lc barra baja pantas, vale. Le damos y lo abrimos. Vale, para empezar, vamos a mover esto aquí, vale. Y vamos a copiarle el nombre. Y aquí donde pone colisión, button lo cambiamos y ponemos lc punch, vale. Muy bien. Ahora aquí nos metemos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es borrar la git, vale. Que es como la I, es una como una id que le dan, vale. Eso lo borramos. Y ahora vamos a ponerle una idea al objeto. ¿Qué idea podemos ponerle? Pues la que queráis, en verdad. Yo a ah, mi camiseta otra vez he puesto todos 8, así que vamos a poner 8, 8, 8 y 9, ¿vale? Ya a partir de ahí, vosotros ponéis la que, la que queráis. No pongáis números muy largos, porque a veces eh, no, lo, no, no te lo permite, ¿vale? Eh, aquí podéis poner lo que quieres que ocupe de esto es de, de lo que viene siendo de ancho En plan de largo y esto de ancho ¿Vale? En esto es de izquierda a derecha y esto es de arriba a abajo Pues aquí vamos a poner Yo sé, lo vamos a agrandar, vamos a poner 12 y aquí vamos a poner mmm, 4, ¿vale? Algo así el árbol eh, mientras más alto sea el número menos protección va a darte yo voy a poner esto es una prueba vale. así que voy a poner por poner 0.8 vale para probarlo bueno podemos poner 0.75 vale esto le da más armadura vale se podría decir ya del resto no toquéis nada eh, esto es para el tamaño que quieres que tenga la ropa, los espacios que tenga. Y la armadura. Y luego la ID. ¿Vale? Lo guardamos, lo cerramos. Y aquí pone nombre. Eh, LC Pantalones. ¿Vale? Lo ponemos así. Y la descripción vamos a poner. Pantalones del clan de un español Voy a poner español porque si no, no lo detecta la ñ no lo detecta el juego lc vale guardamos y lo cerramos muy bien pues ya tendríamos nuestro lc pants os acordáis de la idea vale acordados de la idea porque es la que vamos a necesitar ahora en el juego para spawnear. aquí estamos iniciando el juego y vamos a... A, a meternos en un mapa cualquiera, no hace falta meterte en un mapa especial ni nada, cualquier mapa. Eh, y vamos a comprobarlo, vamos a, a pedirnos la idea que en mi caso es 8889, ¿vale? Y bueno, tenéis que saber que tenéis que reiniciar un túnel, obviamente, tenéis que reiniciar un túnel antes que nada, si no, no vais a poder en plan, no va a cargar los archivos y no va, no va a reconocer los nuevos archivos que habéis metido vale, que sería sería vuestros objetos de mod vale, ahora vamos aquí, single player, vamos a pay, por ejemplo vale y a ver, yo tengo por aquí la camiseta LC, aquí la estáis viendo que no tiene imagen, los pantalones tampoco va a tener y la camiseta del clan español, lo he, lo he puesto una año, por eso no se ve LC, ¿vale? Me la puedo poner, ¿vale? Aquí está en la camiseta que crea y ahora vamos a poner los pantalones. Ponemos barra aquí 8889, ¿vale? Y aquí tendríamos los LC pantalones. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ha salido un poco feo eso porque no he visto, Que pues viene siendo la línea de separación pero bueno, eso ya, si lo queréis editar, pues simplemente os vais a a editar otra vez el hecho el le dais al unity le dais clic, doble clic y lo, lo volvéis a editar eh, en este caso, pues bueno, pues se me ha quedado así pero bueno, ya no sé, ya, ya lo moveré para el lado eh, aquí estáis viendo este de pantalones, no tienen imágenes, esto no sé cómo ponerlo la verdad no tengo ni idea ahora mismo y si bueno y si por algún casual lo tiras al suelo pues vas a ver que es invisible vale pero bueno ya ya investigaré cómo se puede cómo se puede poner de alguna forma lo que viene siendo la eh, la imagen para el para el objeto pero bueno en principio aquí tenéis lo que es eh, lo que es el objeto vale lo, los objetos con su con su ID, que la habéis creado vosotros y eh, el espacio y también bueno ahora podemos comprobar lo que el daño que hace vamos a darnos aquí 15 dame 3 tenéis que tener tenéis que tener activados los los cheats en el mapa para poder poner las cosas si no no os va a dejar ¿vale? vale vamos a hacer una cosa vamos a a ver espérate no me des Vale Vamos a ver cuánto me quita el zombie Vale, me quita 11 Vale Los pantalones, ¿dónde están? <ríe> Muy bien Me quita 11, ¿vale? El zombie Sin nada de ropa Y si nos ponemos 8, 9 Vale Eh Espérate Tengo los pantalones puestos. Pues, bueno. Creo que, creo que con los zombies no funciona. Creo que solo con. Creo que solo con esto. Con los. Creo que viene sino con, lo, con las personas. Es decir, que te disparen en las en la, en la piernas. Pues te da. Te da más protección. Creo que creo que es así. La verdad es que no tengo mucha idea de, de cómo funciona. Pero lo que sé es que mientras más.. Mientras menos sea el número eh, del 0, en plan de 0, mientras más para abajo, más protección te va a dar. No pongáis eh, que tenga 0,1 o 0,2 o por ahí, porque es algo que va a ser una persona increíblemente chetada. Es decir, va a estar va a ser casi inmortal, ¿vale? Con eso. Así que nada, no mucho más. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido el tutorial. Y bueno, deciros que estoy aquí haciendo esto más que nada porque estoy creando varios mods Para un server roleplay que voy a hacer conjunto vale No voy a quitar mi porción de loot Que es el que está ahora mismo activado Sino que vamos a intentar crear un, un RP en un, en un futuro próximo Y por eso estoy haciendo aquí la ropa eh, También deciros que eh, para subir las cosas a la workshop necesitas hacerlo desde un túnel desde lo que viene siendo el juego esto ya os lo puedo enseñar en otro vídeo si queréis si veo que le dais mucho apoyo y llegamos a unos 10 likes o así pues le daré le daré y os enseñaré cómo cómo se hace así que no mucho más espero eh, esto el vídeo si queréis más vídeos de un túnel ya sabéis daré like y yo os lo traeré, así que nada, chicos, por este capítulo. Espero que os haya gustado y adiós.